¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos de regreso al canal. Espero que estén muy bien y esta vez les voy a mostrar cómo conseguir los desafíos de Deadpool de esta segunda semana. ¡Hey! Y antes de comenzar con este video, le quiero mandar saludos especiales a todas esas personas que utilizan el más y mejor código en la tienda de Fortnite. Ya sabes que si quieres tener más suerte para los sorteos que habrá en el canal Y si quieres que yo te comparta en mis propias historias de Instagram Envíame captura de cada vez que utilices el código en la tienda Y de esa forma yo estaré compartiendo a todos y cada uno de los que lo utilicen Ahora sí, vamos con el video Lo primero que tenemos que hacer pues es irnos aquí a la pestaña del pase de batalla Y luego donde vemos la carita de Deadpool En este ventilador le damos para entrar y ahora como en la semana 1 también nos aparecen nuevos desafíos, semana 1 y aquí ya tendremos la semana 2, se hicieron la semana 1. Ahora dice, encuentra la caja de leche de Deadpool, ok, y esta cajita de leche se encuentra justamente aquí mismo, encima de el... esta wea para hacer del baño, <ríe> bueno, le vamos a dar y ahora se supone que ya la encontramos. Después nos aparecerá Encuentra las chimichangas de Deadpool por el CG Las chimichangas, vaya nombre random Estas chimichangas se encuentran justamente en esta parte Esta es la primer chimichanga que encontraremos Después para irnos por la segunda chimichanga Nos dirigiremos a la parte de agentes en donde está Brutus Y veremos que la segunda chimichanga se encuentra aquí sobre el escritorio Vamos a darle clic. Regresamos y vamos por la última chimichanga Son tres chimichangas, ojito eh. Vamos a la bóveda Y de este lado tendremos la tercer chimichanga En ese momento justamente tendremos hecha la segunda semana de los desafíos de Deadpool Así que espero que les haya gustado este video Recuerden seguirme y compartirme sus capturas Usando el más y mejor código en la tienda El Tío Hit de esa forma yo los compartiré y les agradeceré en el siguiente video También ayúdenme a decidir cuál de estos es el mejor Agente Sombra o Agente espectro para Brutus Ya que ya lo puedo... Ya, ya llegó el momento de hacer esta decisión Y no quiero, no quiero terminar con un skin que no me guste Comentenme aquí abajo en la caja de los comentarios cuál escogieron ustedes, por qué lo escogieron y con base en eso yo escogeré el mío, ¿vale? confíen en ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Bye.